Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico Oráculo o lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 8 de marzo Al domingo 14 de marzo del año 2021 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien Pues donde quiera que te encuentres, te mando bendiciones, te mando un saludo y un abrazo de luz Agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor y bueno, vamos a empezar con la lectura. Sabes que empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Y escojo una carta, me guío por mi intuición. Antes de hacer los videos, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes de la semana del 8 al 14 de marzo. Y bueno, este, de mis cartas escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Hago lo mismo, me guío por mi intuición. Y bueno, pues espero que te encuentres bien, que te encuentres con serenidad. Como pasaron la semana anterior, con todo el trabajo interno que había que hacer. este Descubrieron que es lo que se tenía que trabajar. Bueno, pues ya me comentarán la en dos semanas más o menos, cuando abran nuevamente los comentarios. Muy bien, y esta carta de aquí es adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, cumplen años, un aniversario, un bautismo, lo que fuera. Yo conozco una persona que cumple años en esta semana justamente. ¿Cuál es el mensaje adicional para todos nosotros? Muy bien. Comencemos. La Virgen María. Ah, voy a mover un poquito la cámara. Está esto fuera de, del centro. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente para esta semana. Truth, verdad. ¿Esta carta cómo ha salido en los últimos dos años? Bueno, pues del lado izquierdo vemos al Arcángel Gabriel una gladiola blanca con eso sé que es Gabriel y Gabriel recuerda pues trabaja la comunicación es el ángel de la anunciación de las noticias y dice I'm lovingly honest with myself and others soy amorosamente honesto conmigo y con los demás entonces bueno iba a tratar de no, de no tocar el tema de la pandemia pero bueno este, ...en medios sociales y demás, este, fuera de lo de la pandemia también... Eh, ...cada quien tiene su versión de las cosas y su verdad. Entonces, bueno, hay veces donde... ...pues si ves a los contrincantes, digamos... ...pues ambas partes tienen cierta razón. Pero hay veces que no somos lo suficientemente objetivos... ...y por lo mismo cada quien le pone un poquito de su tinte... ...y el, eh, hay cosas que, que puede ser el tono de voz... ...puede ser la inflexión de la voz... ...puede ser el gesto al decirlo... Este, comunican mucho más de lo que se está comunicando con las palabras... ...entonces bueno, ten por favor mucho cuidado de ser una persona amorosa... ...cuando vayas a decir tu verdad, lo que tú crees que es la verdad este de mucho tacto piénsate bien si es necesario decirlo primeramente si eh, aporta algo este o no, ¿no? Este, todo el mundo tiene pues el derecho de decir lo, lo que siente y lo que piensa pero hay veces que pues ni siquiera es necesario ¿no? los demás también saben y bueno en cuanto a medios sociales y. Este, pues ciertos noticieros pues hay también notas no? tienen un cierto tinte, tienen un cierto matiz eh, las noticias en vez de dar una noticia pues tal cual, pues tiene un cierto matiz según las palabras que están escogiendo entonces bueno eso es a lo que se refiere esta carta podemos ser verdaderos, honestos con nosotros mismos y con los demás y por más objetivos neutros que seamos este, mejor, pero eso también no nos da el derecho de herir a las demás personas. ¿no? Este, puede ser que tengamos la verdad y que esta verdad coincida con la verdad divina, pero hay que tener el tacto suficiente para saber cómo decir las cosas. ¿no? Yo tuve una situación que, en este aspecto la semana pasada y de uh, una persona que no manejó nada bien una situación. Y le di a entender muy sutilmente, así como que bueno, pero esto es justamente este, lo que estamos tratando de evitar y vamos a tratar de ser un poquito más positivos. Y lo majés, manejé así como muy neutro para dar a entender este, que pues por ahí no iba y que no coincidía con este punto de vista y que al contrario pues estaba haciendo un, un, algo negativo este, en vez de algo positivo. Entonces, bueno, esto es a lo que se refiere esta carta. Bueno, empecemos por el día lunes y martes. La carta dice sensibilidad. Bueno, pues vean, va muy de acuerdo con lo que estoy diciendo. ¿no? Ser sensibles, ser empáticos. Está haciendo muchísimo viento y lo que escuchas son los vidrios de, de los ventanales. Como verás no tienen mucho masquite, pero bueno. Ok, y dice Arcángel Janiel o Arcángel Anael. Recuerda, este arcángel es el arcángel de la felicidad, de la alegría más bien. Y dice, ayúdame a contactar con mi energía femenina para que a través de ella experimente sus virtudes, comprensión, dicha, amor, arte y unión. Entonces, bueno, para mí la energía femenina, la primera que creo que se nos ocurre a todos, pues es la madre, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizas a una mamá? Pues es comprensiva, empática, amorosa, este, sensible, eh, trata de darte el consejo adecuado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es a lo que se refiere esta carta. Vamos a ver, para el miércoles y el jueves, la carta dice, maestros ascendidos y es el arcángel Metatrón recuerda el arcángel Metatron es uno de los dos arcángeles que ascendió de ser humano a arcángel en forma inmediata igual este bueno este en vida fue Enoch y igual su hermano gemelo Elías ascendió también como arcángel eh, y se le denomina Sandalfon y bueno Metatron está Ahora sigue comunicado con todos los reinos y es el que pues, sabe todos los, uh, todo lo que está escrito en los anales akáshicos, se llaman, que son bueno, los contratos que hacemos antes de nacer, que sabe cuáles son nuestras misiones de vida, que sabe cuántas vidas hemos tenido. Es el que tiene toda la, todo el, el récord, digamos, ¿no? de todo lo que ha, ha pasado, tanto individual como colectivamente. Entonces, bueno, dice Arcángel Metatron yo, Metatron, al igual que otros maestros ascendidos y ángeles, te apoyamos en tus tareas. Reconoce al gran maestro en ti. ¿Ok? Entonces, bueno, Metatron nos está echando porras. Nos está diciendo, vamos por buen camino, lo estamos haciendo bien. ¿no? Y este, todos somos maestros, todos somos alumnos. Esto es algo que quiero agregar. Habrá personas que tienen un poquito más de experiencia o tienen... Este, o, otro proceso, digamos, ¿no? Están en, en el momento de un proceso diferente. Pero yo estoy convencido de que todas las almas hemos pasado o vamos a pasar por todas las experiencias y vamos a ser este, los, los, ahora sí que, violadores y los violados. Y, digamos, ahora sí que no me gusta mucho utilizarlo porque tiene una etiqueta, pero de los buenos y de los malos, ¿no? Vamos a ser el vagabundo, vamos a ser el rico, vamos a ser el eh, soberbio, el humilde, todos los contrastes que tenemos dentro de la humanidad misma. Y eh, esto es lo que nos va enriqueciendo nuestra alma, nos va haciendo más sabios y nos hace entender mejor todo el aspecto cromático de la humanidad y del momento presente en el que nos encontramos, más la historia pasada y la proyección a futuro, ¿no? de lo que es lo que se trata. Y aquí con Maestros Ascendidos quiero hacer un poquito, otra vez hincapié con lo de la pandemia. un video este, de un científico y médico alemán que, bueno, parece ser que dio con un, una receta de una vacuna muy sencilla, que de hecho es más sencilla que la de vectores y de las que están basando, basadas en RNA. Y uh, aparentemente, bueno, este es un médico alemán, es, se encuentra en Leipzig, y... Uh, parece ser que por no seguir los pasos burocráticos eh, y, y pedir solicitudes para poder hacer pruebas etcétera pero este inmunizó a 100 colegas dentro del laboratorio que maneja y eh, bueno ahorita el gobierno alemán este lo quiere eh, perseguir penalmente este, por no haber pedido permiso y bueno todo este eh, reportaje que vi eh, me pareció sumamente interesante porque realmente parece que esta receta que tiene, que es un péptido, este, funciona maravillosamente bien. Según él, lo que he visto, tiene un 97% de efectividad. Por ser un péptido, no tiene este, secuelas, no tiene eh, ¿cómo se llama? reacciones secundarias, ¿no? no las puede tener. Este, entonces, bueno, eh, yo de lo que entiendo médicamente... El, lo que dice el, el gobierno alemán eh, es nada más porque como no nos respetaste como autoridad y nos brincaste ahora nosotros te vamos a perseguir penalmente visto desde el punto de vista científico de lo que yo entendí del, del reportaje es una solución muy sencilla este para esto del SARS-CoV-2 este es fácil de envasar es fácil de producir en masa y es fácil de transportar porque nada más se requiere refrigeración. Entonces, bueno, este señor, este, que de hecho se hizo millonario con una este, compañía que, que fundó y luego vendió, este, no tiene esa necesidad económica, dijo, esto yo es un, un, mi aporte a la humanidad, yo quiero ayudarle a la humanidad. Y bueno, me, el gobierno alemán no solo me impide seguir con mi trabajo porque no me aprueba las solicitudes que meto sino al contrario ahora que me quieren perseguir penalmente entonces lo que hizo es subir este a su página web la receta de este cómo funciona este péptido donde se tiene que insertar dentro del adn o rna del, del virus etcétera está está muy interesante entonces bueno él publicó, digamos esta receta en la esperanza de que alguna farmacéutica llegara a reproducirla y llegara a desarrollarla este, y, y pues repartirla y igual hacer los exámenes necesarios, etc. ¿no? Este, pero tiene una gran ventaja en cuanto a costo, es muy fácil de producir, muy barata, este, en transportación también, que nada más necesita refrigeración y no congelación como las de vectores. Y a lo que quiero llegar es eh, eso, esta persona, está actuando como maestro, ¿no? A pesar de que, bueno, pues tengo la amenaza de que ahora me persigan penalmente, este, yo estoy brindando a la humanidad dentro de mis conocimientos y sin ningún interés, porque pues ya soy millonario, no necesito vender la fórmula, la abro al público en general como un bien para la humanidad y estoy aportando lo que puedo aportar, ¿no? Y nada más por unos pasos burocráticos, este, pues se enojó el, el gobierno alemán. Entonces, bueno, eso para mí es el actuar de, de un maestro, el decir, ok, eh, a pesar de esta situación, yo considero que es, esto es lo que yo puedo aportar a la humanidad y lo estoy haciendo, a pesar de que pueda tener consecuencias graves para mí, ¿no? de hecho, penales. Entonces, bueno, por eso lo traje a, a la alusión y es lo que con Maestros Ascendidos, aunque no quería tocar el tema de la pandemia, pero me, me llegó, ok. Para viernes, sábado y domingo, la carta dice... Nuevo comienzo. Es el arcángel Metatrón nuevamente. Miren, eso se nos hace bastante significativo. Dos veces Metatron y seguidas. Y dice... Deja el pasado en el pasado. Este es un nuevo comienzo. Cada día lo es. Reconoce tus logros y sigue adelante. Vuela. ¿Okay? Bueno, normalmente esta de nuevo comienzo... Ya cuando sentimos que se está cerrando un ciclo, este, que yo de hecho en mi caso sí si, sé a qué se refiere, este, pues nos están diciendo, ahora le va, ya se cerró el ciclo, ya tuviste el aprendizaje necesario, ahora a lo que sigue, vámonos, ¿no? Adelante. Este, y, y yo también lo he dicho, pues cada día es una oportunidad nueva. Aprovechalo, ¿no? Este, y es como un poquito este, echarnos porras para para el siguiente proyecto ¿no? a mí me pasa cuando este, estoy con la pintura eh, normalmente ya tengo dos o tres proyectos de qué es lo que quiero hacer y eh, justamente cuando estoy terminando un proyecto ya estoy así como que "Oye, ya quiero empezar el próximo y quiero ver cómo lo voy a resolver ¿no? entonces bueno este pues sí, es, yo siento que todas las cartas eh, va a ser una semana siendo un poco mucho más sencilla que la anterior donde era realmente un trabajo interno bastante fuerte ahorita realmente nada más el ser honestos con nosotros mismos el, el, el ser verdaderos no eh, y bueno ser lo suficientemente sensibles empáticos amorosos tanto con nosotros mismos como los demás reconocer a ese maestro que tenemos dentro de nosotros no aplaudirnos aplaudir nuestro progreso nuestro avance y tener la alegría ante el, el nuevo comienzo que se va a dar ok y eh, lo he mencionado muchas veces a mí la verdad se me ha hecho muy sencillo eh, o, o más sencilla la vida perdón <coughs> porque me aboco a realmente estar en el presente no reclinarme tanto en el pasado este, hay a veces historias emocionales familiares o de pareja que pues son a veces difícil de superar o de soltar o de, de trabajar no pero una vez que ya lo hiciste así como que ahora le va no esto ya quedó este resuelto superado ya entendí y, uh, y ya no voy a estar uh, sobre de eso este al contrario voy a estar sobre el presente y eso me ha ayudado mucho a enfocarme en el día a día y igual no estarme preocupando tanto por el futuro este porque sé que bueno, tarde o temprano eh, todo se va a resolver para el bien mayor de todos los involucrados si actúo con honestidad, si actúo con amor, este si mis actos son positivos no tiene por qué tener un resultado negativo, ok muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años, la carta dice abundancia yo creo que a todo mundo nos encanta esta carta. Pues yo abundancia lo veo como traducido a mucho de, ¿no? Mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad, mucho bienestar económico también, ¿no? Dinero. Mucha gente ve abundancia y luego, luego piensa en el dinero. Y por eso hago la aclaración. Para mí la abundancia es mucho de, en general, ¿no? Este, mucha alegría, mucho pues todo por lo positivo ¿no? entonces bueno qué maravilla para quienes este, cumplen años que salga justamente esta carta de la abundancia dentro de su nuevo ciclo solar este bueno pues yo creo que lo hemos cubierto um, y creo que está bastante claro no tengo que aclarar mucho entonces bueno agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos los hago con mucho amor se trata de esparcir la luz, de eh, contagiar de una frecuencia, energía positiva a los demás. Bueno, primero nutrirnos nosotros de ella y de la fuente misma de nuestra propia divinidad y de ahí contagiarse no los que ya se sientan maestros, no los suficientemente seguros de sus experiencias de vida, iluminar a los demás a través de su ser de su manera de, de ser y de interactuar y hacerlo con amor con paz con tranquilidad con empatía con devoción de hecho también no es lo que pues yo también trato de hacer bueno te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres y pues disfruta de la vida esa es nuestra misión de todo el mundo no a pesar de la situación a pesar de es importante saber adaptarse a las situaciones y de gozar la vida este, dentro de, pues tal vez las limitantes que hay ahorita por la pandemia, pero pues esto ya terminará este año seguramente, ¿ok? Te mando un abrazo de luz, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, namaste